En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar el mundo en el que vivimos. Con este vídeo, pretendemos convencer de que todos tenemos un papel importante. Tú, sí tú, es momento de levantarnos y cooperar, es momento de reparar el daño que hemos causado. Tenemos que estar unidos, debemos respetarnos. Por ello, uno de los 17 objetivos a cumplir es lograr paz, justicia y unas instituciones sólidas. Debemos comenzar eliminando los prejuicios y la gran falta de reconocimiento legal hacia personas ya sea por su sexo, origen o raza. No debemos dejar a nadie al margen de la protección de las leyes y la justicia. Es un derecho fundamental. Uno de cada cuatro nacimientos no es registrado oficialmente, privando a esa persona de dichos derechos. Debemos detener la corrupción. No conseguiremos avanzar si 1,26 billones de dólares anuales son perdidos por culpa de la distribución de poder. En 2018, 70 millones de personas, un número mayor al de la población de Reino Unido, huyeron de conflictos como refugiados. No había ocurrido nada igual en 70 años. Las guerras, los conflictos, tenemos que parar. Gracias a nuestros conocimientos y tecnologías como la inteligencia artificial, con el uso de redes como Twitter podríamos saber dónde, cuándo y cómo va a ocurrir una revuelta, permitiéndonos reaccionar. En zonas de derrumbamientos, de guerras y conflictos, somos capaces de encontrar personas en apuros mediante ella. Podemos salvar vidas. Gracias al proyecto U-Report, logramos expresar nuestra opinión, comunicamos problemas en nuestras comunidades, informamos de posibles emergencias, y lo que es más importante, se este nos da voz para que los gobiernos nos escuchen. En 1943, Alan Turing, con menor tecnología que la actual, consiguió salvar miles de vidas gracias a los conocimientos de los que disponía. Imaginad lo que podríamos lograr juntos hoy en día. Cuando hacemos daño a alguien, nos lo hacemos a nosotros mismos. Ahora estamos más unidos que nunca. Mejoremos el mundo.